En este video, vamos a utilizar una línea para trazar la ruta que debe seguir el avión. Vamos a utilizar el mismo archivo con el cual estábamos trabajando el video pasado. Primero seleccionamos la herramienta de dibujo. Revisamos los parámetros de la herramienta para que solo cree la línea. Y luego trazamos la ruta que va a seguir el avión. Llamemos ruta a esta capa. Ahora abrimos el grupo que contiene las capas del avión. Seleccionamos la primera capa. Hacemos clic derecho sobre esta y añadimos una capa de rotación. Esta se encuentra en New Layers, Transform, Rotate. Vamos a conectar el control de rotación azul, el control de origen verde del avión y la línea que marca la ruta. En la lista de capas, seleccionamos la ruta, el grupo avión y la capa de rotación. Una vez seleccionadas las capas, podemos seleccionar los controles. Presionamos Control y los seleccionamos con el botón izquierdo del ratón. Luego hacemos clic derecho sobre la línea que marca la ruta y seleccionamos Link to SP Line. El avión va a comenzar a moverse en el segundo uno. Así que creamos un nuevo fotograma clave. Luego vamos al segundo, número 3. Y activamos el modo de animación. Movemos el control de origen del avión hasta la posición final. Veamos el resultado. El avión sigue la ruta predeterminada y gracias a la capa de rotación, gira cuando es necesario. Ocultemos ahora la ruta para que no se vea en la animación final. Gracias por ver el video. En el siguiente video vamos a hacer que el avión escriba "sin fig" en el cielo. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta pronto.